Hoy, en esta sección de Cultivo Paso a Paso, vamos a dar por finalizado nuestro ciclo sobre los nutrientes, en los que hemos aprendido sus fuentes, sus funciones, sus déficits y sus excesos. En este programa hablaremos sobre los micronutrientes que nos restan por ver, que son el cobre, el molibdeno, el cloro y el silicio, así que no perdamos más tiempo y finalicemos otro ciclo más de formación canavícola. El cobre es un importante metal para las plantas y que es absorbido en su forma de cation una vez disociado de los complejos quelatados que forma junto con la materia orgánica. Actúa como el hierro en los procesos Redox y además es un componente de la plastocinina, proteína del cloroplasto, por lo que afecta al sistema de transporte de electrones. Colabora en la síntesis de proteínas, ligninas y carbohidratos, y en la fijación del nitrógeno atmosférico. Es un elemento constituyente de enzimas encargadas de la reducción del oxígeno molecular, catalización de procesos de oxidación y respiración celular. Apenas se ve afectada su absorción por la presencia de otros nutrientes, y a pesar de su lenta movilidad, puede ser transportado desde las hojas viejas a las jóvenes, salvo en déficits. Los primeros síntomas de una falta de cobre se manifiestan en las hojas más jóvenes, decoloreándose las puntas de los foliolos que terminan por necrosarse. En casos extremos hay muerte de la zona de brotación, dejando plantas raquíticas. El exceso de este metal en estado asimilable determina toxicidad para la planta y el sistema radicular de la planta se ve muy afectado, espesando las raíces que dejan de ramificar y adquieren colores oscuros. Algo menos conocido que los anteriores micronutrientes es el molibdeno, que es absorbido por las plantas en su forma de ion molibdato. Es un microelemento que queda bloqueado en suelos ácidos, con lo que un simple encalado lo libera y lo deja disponible para las plantas. El molibdeno interviene en la fotosíntesis y en los procesos de nitrificación. Por tanto, forma parte en la reducción de los nitratos como en la fijación biológica de nitrógeno atmosférico. Su efecto repelente ante bacterias impide que se fije en la infección por estos y también evita la acumulación de toxinas en la planta. Su función está relacionada con las reacciones de transferencia de electrones. Los déficits carenciales por molibdeno suelen ser muy similares a los causados por la carencia de nitrógeno. Se manifiesta primero en las hojas viejas mediante clorosis internerviales que necrosan de forma rápida. Puede conllevar también a una elevada acumulación de nitratos en las hojas y flores. Parece ser que las plantas pueden llegar a absorber cantidades superiores a las necesarias sin llegar a presentar síntomas por toxicidad ni disminución del rendimiento. Algo más conocido es el cloro, que se absorbe bajo la forma de ion cloruro. Lo podemos hallar en el suelo en dos formas, o bien como ion libre en forma de cloruro, o bien formando parte de compuestos orgánicos en forma de organoclorada. Una buena fuente de este nutriente y de otros 60 minerales es el kelpo de la Patagonia. Este alga marina lo podemos hallar en diversos compuestos y correctores comerciales. Recordar siempre que hay que seguir las instrucciones de aplicación que nos indiquen los fabricantes. El cloro es necesario en la realización de la fotosíntesis y en la hidratación y mantenimiento del punto de rigidez adecuado de la membrana celular. Disminuye la transpiración. Los síntomas de un exceso de cloro resultan muy similares a los manifestados en una carencia de potasio. Se manifiestan en las hojas que toman un color más claro y bronceado con determinadas manchas necróticas tanto en los ápices como bordes. También hay principios de enrollamiento. Si el déficit se agudiza, las hojas terminan por caer. Cabe destacar que el exceso de cloro produce mala combustión de la hierba. Para finalizar lo hacemos con un elemento que hasta hace poco no se le daba mucha importancia, el silicio. Este nutriente es absorbido por las plantas en su forma soluble de ácido silícico. En la actualidad hay correctores nutritivos comerciales que contienen silicio procedente de la molienda de minerales como son el neis o el basalto. Podemos aplicar estos minerales polverizados a razón de una cucharada sopera por planta si se trata de cultivos en maceta o de unos 20 gramos por planta si se trata de cultivos en suelo. Se le otorga la propiedad de reforzar a las plantas de plagas y enfermedades al tiempo de favorecer la resistencia a las heladas y al frío. El déficit de este elemento en la capa epidérmica disminuye la resistencia mecánica de los tejidos a la infección fúngica y vuelve a la planta susceptible al ataque de insectos patógenos. Aunque no es muy común, altos niveles de silicio pueden bloquear la absorción de otros nutrientes por antagonismo. En plantas no acumuladoras puede resultar tóxico determinados niveles de este elemento. Y con este programa de hoy damos por finalizado este superciclo de los nutrientes. En próximos programas más, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.